And the El sonido llamado deseo. Hoy presentamos el sonido llamado deseo. Desde la colonia Romero Rubio, Distrito Federal. Música, mito Nancy, de la buena musica mito Nancy. La Ciudad de México, el berraco, el berraco de la vida. 100% cumbia de Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela. Desenterrando las joyitas tropicales de la abuela. En la sexta te presenta el sonido Nancy. En la città tu presente, sonido Nancy. En la città tu presente, sonido Nancy. no México, el rey de la cumbia en México. En cabina, Jorge Frauston, en cabina, Jorge Frauston, en cabina, Jorge Frauston, en cabina. Vida. <risa> Ra Radio Pira.